En el antiguo Egipto, no tenían una categoría propia de demonios, pero sí había seres que podemos agrupar como tal. Vivían en la dual, la otra vida, donde acechaban a dioses y a humanos. Podían ser adversarios, enemigos o gente que no ha recibido un enterramiento adecuado, o no ha superado el juicio de los muertos. No tenían una anatomía adecuada, sino la cabeza hacia atrás, el interior por fuera o con la digestión invertida, defecando por la boca o comiendo heces con ella. A veces, se abría la separación entre mundos y podían enfermar a los vivos, razón por la que los médicos también debían practicar la magia.